El gobierno boliviano ha anunciado que se va a reunir con el embajador de China para el cumplimiento de las normativas laborales con las empresas chinas que operan en nuestro país sobre este tema de las empresas chinas es hacer notar de que deben cumplir con la Ley General del Trabajo, nuestra Constitución Política del Estado, que todos somos iguales ante la ley. Para ello se va a conversar con el embajador mediante la instancia pertinente para que se dé esta reflexión de que se cumpla con nuestra normativa legal vigente como es la Ley General del Trabajo.